y también compartir este canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que seamos más los que hagamos parte del cambio. Ahora sí, empecemos. Alianza macabra y peligrosa, el represor venezolano Nicolás reafirmó su alianza con el gobierno dictatorial del país asiático y dijo, Estamos más unidos que nunca. Esas fueron las palabras del propio Nicolás al cumplirse 47 años del establecimiento de las relaciones entre ambos países. Se pretende convertir el grande asiático en una especie de enemigo de la humanidad. Hay que estar atento a esas campañas, Es simple envidia y egoísmo del occidente. Así lo expresó. El gobierno dictatorial y represivo de Nicolás aseguró este lunes, cuando se cumplen 47 años del establecimiento de relaciones entre Venezuela y el país asiático, que las dos naciones están más unidas que nunca en lo que calificó como una hermandad indestructible. Estamos en celebración. Hoy, a 47 años de este aniversario, lo digo, presidente Xi Jinping, hoy estamos más unidos que nunca. Los dos gozamos de buena salud y el grande asiático concurrirá a este siglo dando el ejemplo. Así dijo Nicolás en un acto junto al embajador del país asiático, Lig Baurong. En estos momentos y en los tiempos de ataque, amenazas y acoso que considera que viven, el mandatario gratificó al país asiático que cuente con él con toda la solidaridad y el apoyo por parte de la revolución bolivariana. Acontecimiento en el que también celebró el centenario del Partido Comunista Asiático y agradeció que el gigante haya condenado abiertamente y a viva voz en el sistema de las Naciones Unidas la legalidad de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Según Nicolás, se pretende convertir el país asiático en una especie de enemigo de la humanidad. Hay que estar atento a esas campañas es simple envidia y egoísmo de Occidente. El jefe de Estado venezolano dijo también que no puede aceptar que desde la asiática milenaria surja una potencia de paz, de hermandad y cooperación. De acuerdo a todos los episodios anteriores, le dijo al grande asiático que cuenten con los venezolanos como hermanos verdaderos en Sudamérica para ahora y para siempre. Ya para finalizar, Nicolás pidió que los dos países continúen trabajando en cooperación comercial, en la salud, en el espacio comunicacional, satelital, petrolera, energética, minera, financiera, militar, cultural, política, de alto vuelo y a todo nivel. Sigamos trabajando la cooperación integral en lo que declaramos aquí en Caracas, el presidente Xi Jinping y el presidente Nicolás como una asociación estratégica en toda la línea de frente y a todo nivel. Después del punto de vista de la oposición y la comunidad internacional, se puede interpretar como una relación nociva y tóxica que puede terminar por arrodillar más a Venezuela. Es lo que en otras palabras podríamos llamar el fin del principio o el principio del fin, ya que Venezuela no está preparada para asumir un papel de nación como potencia. Además, lo que se puede ver claramente es que Venezuela es la cenicienta de esta novela, pues el grande asiático, al igual que Rusia, está jugándose sus propios intereses y Venezuela no es más que un trampolín para cualquiera de los dos. Y el problema que se ve es que claramente Nicolás cree estar ganando la partida y está cayendo en el juego de los dos, porque si lo miramos coloquialmente Rusia sería como el gerente general al país asiático, como el gerente comercial y, y Venezuela sería como el mensajero que lleve y traiga los mandos. Aquí la preocupación sigue latiendo. Pues Nicolás sigue abarcando para su propio beneficio, pero la pregunta del millón es ¿qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con su economía, con la población venezolana, que es la más afectada y que causa curiosidad que todas las entes internacionales se manifiesten, pero que realmente no pase nada y que Nicolás cada día se aferra más al poder? Amigos, así hemos finalizado esta importante noticia. Yo siempre lo he dicho, Latinoamérica tiene que ser una fuerza y claro que sí, podemos ser países potenciales. Es cuestión de hacer buenas estrategias y no vender nuestro país. Venezuela está en una crisis terrible y no puede aparentar y hacer de cuenta que en este momento no pasa por una terrible corrupción y que el pueblo venezolano está pasando por hambre y necesidades. Así hemos finalizado esta noticia amigos, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, que compartamos este canal con todos eh, los amigos y familiares que tengamos cercanos para ser parte del cambio y fue un gusto como siempre comunicarme con ustedes. Hasta una próxima oportunidad y chao, chao.